Muy buenas noches, estimado público. Este, bueno, eh, les agradecemos a todos por conectarse y por su interés en la charla de esta noche. Eh, esperamos que sientan mucha curiosidad por el tema de hoy. Les habla la doctora Rosa Sotelo desde la Red Mexicana de QuinoDermos y estamos en compañía de dos grandes personajes. Eh, estamos con la maestra en ciencias, Joana Yasmín Suárez Torres. Eh, ella es biólogo del Centro Universitario de la Costa, trabajó este, en su tesis de, de biología de licenciatura con diversidad y composición de las especies leñosas en los parques públicos de Puerto Vallarta y es también maestra en ciencias por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecu Agropecuarias. Eh, donde trabajó con el tema Diversidad Florística y Servicios Ecosistémicos del Bosque Tropical eh, Caducifolio y Subcaducifolio de la Sierra de Vallejo, Nayarit. Eh, ambas tesis fueron dirigidas por la doctora Sandra Quijas, que aunque no nos acompaña esta noche, también es este, autora del libro de Árboles de Puerto Vallarta, junto con Joana y Sebastián. Eh, y Joana también ha sido asistente de Redes Temáticas de Conacyt, eh, principalmente de redes socioeconómicas y de sustentabilidad, y es miembro activo del Laboratorio de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Eh, Osvaldo Sebastián este, Flores Guerrero es biólogo del Centro Universitario de la Costa también y es un este, muy prolífico ilustrador científico. Ha trabajado con varios grupos como 100 pies, 1000 pies, árboles, como en este caso. Eh, ha ilustrado manuales de prácticas, artículos de divulgación científica, libros, tesis, eh, ha hecho portadas, materiales didácticos. Ahora sí que ha trabajado en muchas áreas, es muy prolífico. Además de que es autórico, autor y coautor de 15 artículos científicos eh, que tratan sobre temas muy variados, tan variados como sus líneas este, de trabajo, que incluyen macroecología, taxonomía, nomenclatura, eh, riqueza de especies, distribución, ecología de cien y otros artrópodos, eh, ecología en general y distribución de anfibios y reptiles de México. Eh, bueno, y pues es un, es un honor estar con ellos esta noche y estamos aquí, bueno, esta tarde noche, y estamos aquí para hablar de un tema que a lo mejor para algunos es un poco extraño, siendo que este es un canal este, más enfocado a los organismos marinos, pero pues sabemos que todos los organismos este, tienen que ver, ¿no? Y estamos aquí para hablar este, de los árboles de Puerto Vallarta. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque esta charla entra dentro de un grupo de, de charlas eh, relacionadas con los materiales que vamos a dar este, de regalo el del concurso del logo de diseño de la REMEC. Entonces, este, eh, dentro de los materiales de regalo para los primeros lugares eh, del concurso está el libro de árboles de Puerto Vallarta en su formato en físico y pues queremos, este, para que se animen a participar, a hablar con los autores sobre el libro, sobre ellos y sobre cómo fue todo este proceso. Entonces, este, pues ya para... No seguir hablando solamente yo, sino darles la palabra. No sé quién quiera comenzar platicándonos un poco de cómo se conocieron y cómo fue el proceso o la idea o de quién vino de hacer un libro sobre árboles de Puerto Vallarta. ¿Quién quiere empezar? Sebastián, Joana. Pues la idea sería Joana, porque conoce... A profundidad, cuál fue el origen del, de este libro, ¿no? Yo solo fui de Ella sabe mejor cuál fue el, el origen de este libro. Pues, a... Bueno, Adrián. hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este libro surgió hace aproximadamente casi ya seis años. Este. Fue un proyecto que nació eh, a través de un, un conjunto de chavos, se puede decir, que comenzaron a hacer prácticas profesionales, tanto servicio social y algunos pues ya no fueron o llegaron al final de este proceso, pero esta idea surgió de la doctora Sandra, quien nos reunió a todos y donde comenzamos a realizar censos dentro de 14 parques de Puerto Vallarta. Entonces, eh, estos censos se llevaron a cabo eh, con ciertas medidas, ya que al, al inicio no se tomaron en cuenta todas las especies que estaban presentes ahí, sino que se dirigió principalmente a árboles con un diámetro o se puede decir con un grosor del tronco de cierto tamaño. Entonces, eh, se inició el censo y al inicio de, de hecho de este proyecto, eh, se habló sobre eh, la realización de un futuro libro, ¿no? dependiendo de los datos que obtuviéramos dentro de estos 14 parques. Y la verdad es que nos sorprendió encontrarnos con parques muy diversos, con muchas especies que ni siquiera pensábamos que estaban ahí. En cambio, también tenemos otros parques que carecen ¿no? de diversidad, que sí tenían pocas especies pero la verdad es que fue un proyecto que fue poco a poco porque pues tres de las, bueno, cuatro de las coautoras, se puede decir que estuvimos de manera intermitente entrando y saliendo del proyecto porque también estábamos haciendo nuestras tesis de licenciatura que fueron sobre los parques de Puerto Vallarta, pero cada una dirigida a ciertos temas. no Por ejemplo, el mío fue... Composición, estructura, diversidad en los árboles y en los parques de Puerto Vallarta. Mientras que otro fue servicios ecosistémicos que estos árboles están brindando a los parques y a nosotros también. Y otro tema fue sobre el riesgo y el daño que, que están causando o que les están causando también a los árboles, ¿no? presentes dentro, dentro de estos árboles, de estos parques, perdón, y la verdad es que, como te digo, fue un proyecto de entrar y salir, de hecho, creo que Sebastián entró, no sé si en el 2016, tal vez, comenzando a, a pintar ya las especies como tal, y sí fue algo, pues, largo, porque también él, como estudiante de de doctorado, pues estaba enfocado en eso, ¿no? Y también yo después ingresé a, al posgrado en Guadalajara, entonces ya fue un poco más difícil, pero poco a poco se fue trabajando con este libro que al final pues se concretó ya a finales del año pasado porque ya Sandra, quien fue la que coordinó todo este trabajo tan duro y de quien nació la idea, o sea, presionó porque dijo, tenemos que dar a conocer esta información, o sea, no se puede quedar y tampoco lo podemos extender más, ¿no? La verdad uh -huh. se querían agregar creo que más especies, pero lleva tiempo, o sea, lleva tiempo encontrar toda esta información que tiene y además el tiempo que pues también Sebastián le estaba dedicando a los dibujos, ¿no? Porque no es así como de... Ay, ah, ahorita me pongo a pintar en acuarela y termino en cinco minutos un árbol, ¿no? Creo que no es así. Entonces fue algo, como te digo, largo, pero que creo que nos dejó un muy buen sabor de boca y está sirviendo para, para la presentación de todos nosotros como coautores de este libro. ¿no? Entonces fue un trabajo largo, pero satisfactorio, ¿no? ¿Tú sí, tienes lo mismo definitivamente. Nación? Sebastián, ¿nos escuchas? <risa> sí, sí, aquí estoy. Eh, sí, en efecto, fue en, en el año 2016 cuando la doctora Sandra este, me... Eh, eh, me eh, te estamos escuchando un poquito cortado. No sé si quieres apagar tu pantalla para que tengas este mejor audio. A ver, a ver, me dice si se escucha. Sí, ya se te escucha mejor. Ok, el infinitum este es el, uh -huh. el problema. <ríe> sí, y entonces este me invitó al año 2016. Y comenzamos, creo que eran al inicio como unas 10, si me parece. Y sí, tardé como unos dos años más o menos en, en lograr eh, concluir cosas. El tiempo que se necesita tanto para pintarlos o para, para ilustrarlos es la investigación que hay de fondo. Esto quiere decir eh, buscar fotografías, no las hay, buscar algunas ilustraciones de referencia o ir a, a, a ver las especies en vivo, con, con ella, hacer las ilustraciones. Por ejemplo, hay, hay especies que son de las cuales eh, se les, les complica o, o no tan flores entonces, muy poco probable que lo vamos a ver aquí porque no son sus climas entonces tienes algunos este, varios por ejemplo, bases de fotografías de universidades extranjeras entonces ese fue el el reto y honestamente creo que sí es un trabajo muy satisfactorio porque Salir de una zona de la que. Eh, entonces, si plantas es otra, otra onda, es otro caso total. Las este, indispensables para poder identificar una especie de ojos totalmente. Y que se trabaja con color, porque el color pues, es importante. Las flores, ¿no? Con algunos tropos pues, no. Eh, las, las características las diagnósticas eh, son a veces detalles que presentados a blanco y negro con tinta simplemente. Entonces ese sería el dato el, el, el que tú desde mi colaborador pues todo esto suena muy interesante pero también suena muy laborioso no eh, sí este veo sí. Que, que cada uno colaboró con cosas diferentes y sí debe de ser este un trabajo bastante largo eh, buscar todo este material de referencia no entonces para ti siendo sí. este es es diferente trabajar con plantas y que de, de trabajar con animales y dinos desde tu punto de vista eh, ¿Con qué es más fácil trabajar? ¿O con qué es más divertido trabajar? ¿O te gustan los dos? ¿Son totalmente distintos? ¡Híjole! Sí son diferentes, pero yo creo que lo que determina que algo sea divertido es que, que te guste, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, ok. Sí, yo creo que lo que determina que sea divertido, es que, que te apasione Yo recuerdo cuando estaba a, a, a, estudiando, creo que no sucedió, ¿no? Sí, conocido personas que, que de test el primer semestre saben realmente lo que van a hacer. A mí no fue mi caso, yo fui descubriendo qué cosas me gustaban y qué cosas me iban al Y sí, eh, me gusta mucho desde siempre el, la cuestión artística. ¿no? Entonces, creo que es de dos pasiones distintas, ¿no? La biología y, y la ilustración, como un joven, hobby, perdón. Uh -huh. Entonces, has combinado tus dos, este, tus dos pasiones en un, en un trabajo pues, bastante completo ¿no? y prolífico. Ay, Sebastián, te seguimos escuchando un poquito este, cortado, entonces voy a pasar la siguiente pregunta este, a Joana, a ver si se me... Está bien. La Pero bueno, para uh -huh. los que a lo mejor no escucharon muy bien lo que nos decía Sebastián, eh, le estaba yo preguntando que qué grupo le gusta más y él nos comenta que... Eh, más que gustarle más uno u otro grupo, este, lo divertido se encuentra en, en hacer este trabajo este, con dedicación. ¿no? Y a, en su caso, él este, eh, tiene también parte de formación este, como diseñador gráfico y la ha conjuntado con esta parte este, biológica. Y pues eso le ha permitido este, explotar al doble su talento ¿no? en dos ramas eh, que se complementan muy bien. Eh, bueno, Joana, yo tengo una pregunta que me, que me ronda sí. mucho en la cabeza este, y que creo que también este es compartida por algunas personas del público y es, ¿por qué trabajar con árboles de ciudades? Si hay, este, pues, por ejemplo, otros ecosistemas como selvas, bosques, ¿cuál uh -huh. es la parte apasionante de trabajar con zonas urbanas? Bueno, ahora creo que... Es muy interesante porque yo ya trabajé en un área urbana y en un bosque tropical natural, ¿no? Entonces, es la verdad que es muy interesante, quizás puedas decir, ay, pues son los árboles que están ahí todo el tiempo, los mismos, pero te das cuenta que no son los mismos. Quizás pudiéramos pensar que sí, porque si no somos muy observadores, digo, en esta temporada están en floración las amapas, ¿no? La primavera este o la rosa morada o la mapa que es la amarilla. Este, después sigue el tabachín, en fin. Creo que son como los más llamativos o la lluvia de oro también, ¿no? Entonces esos llaman mucho la atención por sus flores y tú puedes decir, "Ay, pero sí, son los mismos árboles de siempre, de todos los días, que ves todos los días, pero Realmente cuando ya llegas a un parque y digo, la verdad, yo cuando inicié este proyecto fue nuevo para mí porque sí me gustaban las plantas, pero no estaba muy segura que era lo mío. Entonces... Cuando ya comencé a los censos, a aprender a medirlos, a aprender a, a o sea, que esta no es, la, no es el mismo árbol que está eh, a cinco eh, metros de distancia, a menos, ¿no? A medio metro quizá. Entonces, sí te das cuenta que dices, ah, ok, pero porque también es, ¿por qué están ahí, no? Y te das cuenta que sirven para diferentes cosas como refugio para aves, refugio para algunos mamíferos pequeños, para lagartijas, para hormigas, para insectos. De hecho, hay muchísimos trabajos de ecología urbana que están enfocados en animales principalmente, ¿no? En fauna, no en flora. Y cuando yo inicié, la flora sí estaba como que solamente enfocada en listados, en hacer una lista de lo que hay en un parque y ya. Y no es solamente eso, te das cuenta que esas especies que están ahí están cumpliendo una función dentro de esos, porque son parques urbanos y están cumpliendo su función de sí dar sombra, dar oxígeno, eh, pero la verdad es que yo creo que últimamente o en los últimos años la ecología urbana ha tomado una importancia enorme y los árboles son la parte más visual de un parque. Entonces creo que con eso simplemente te te llama la atención un parque con ver plantas, ¿no? O árboles, o irte a sentar o a platicar o algo. Y Realmente, creo que sí vale la pena seguir haciendo este trabajo de ver qué especies están, quizá por qué están, eh, para qué sirven, quiénes están eh, sirviendo de ellos. Entonces, para mí realmente creo que la ecología urbana es básica y más con el crecimiento que están teniendo las ciudades, que estamos destruyendo todo y creo que es, son muy buenos lugares para conservar especies, simplemente por eso. Entonces, desde tu punto de vista, eh... La, la flora urbana se convierte eh, a la mejor en una extensión de otros ambientes eh, con flora más prístina o más conservada eh, o de qué manera están influyendo en la buena salud de los ambientes urbanos. De hecho, también sirven como corredores para las especies y yo siento que al crear una, un parque, también a veces quitan como ciertas especies que ya están dentro del de sitio. ¿no? Entonces, este parque está manteniendo o trata de mantener las especies que estuvieron ahí antes de que lo crearan. Y si sí es mucha diferencia eh, a un lugar natural, como te digo, yo trabajé en un bosque tropical natural, teóricamente, aunque también se llevaban ahí dentro ciertas actividades como lo es el ganado, pero te das cuenta que cortan árboles y estos se regeneran y las especies tienen esa capacidad de regenerarse y servir para algo. Igual acá en, en, en los parques, o sea, no es que los corten tal vez, sino que los ponen y son especies que no son necesariamente de lugar. Y a veces lo vemos mal, pero también, por, esto te lo digo porque yo recuerdo una pregunta que me hicieron durante mi examen de licenciatura en donde uno de mis sinodales me decía que si yo creía que realmente las especies exóticas o ajenas a los parques o a estos sitios eh, hacían daño a, al sitio o a las demás especies y a veces no es que causen un daño a otras especies, sí hay algunas que son muy dañinas pero creo que con el tiempo también ciertas especies se van eh, adaptando a estas nuevas especies que van llegando. Uy, pues es un tema súper este, complejo, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de, no solo de conservación de los parques que ya existen, sino también este, en el diseño de nuevas áreas verdes, ¿no? el decidir qué especies eh, se van a conservar o qué especies se van a sembrar ahí Sí, la verdad es que creo que la parte más complicada o difícil es esa, cuando quieres comenzar a conservar pero no sabes ni por dónde empezar porque a veces no se tiene claro y más porque a veces eh, los tomadores de decisiones no, no son capaces de tener una visión como a futuro o una visión realmente conservacionista, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y bueno, en ese sentido, para no este, acaparar solo tuyo el diálogo, voy a lanzarle la siguiente pregunta a Sebastián. Esperemos que haya mejorado un poquito su conexión. Eh, y Sebastián, en este sentido, eh, de... ¿Cuáles son las mejores decisiones ¿no? a la hora este, de, de diseñar o preservar espacios este, de flora urbana? Eh, y bueno, de la mano de esto del libro, eh, ¿tú cómo crees que el libro nos puede ayudar? O sea, tanto a la, a la sociedad, este, digamos, civil, a la gente común y corriente, como también este, a los tomadores de decisiones, a los expertos. Eh, para tener un manejo mejor, o un diseño mejor, o estar más informados? O sea, ¿cómo podemos utilizar el, el libro a nuestro favor? Sí. Mira, yo creo que, que el libro es lo suficientemente complejo, pero suficientemente simple para que lo entienda cualquier persona. O sea, porque tiene un manejo del lenguaje correcto, pero también tiene iconografía, es fácil de, de leer, es fácil de leer, es cómodo, no te cansa, este, y aporta mucha información. Eh, por ejemplo, comentaba hace una semana, justo que se hizo la presentación del libro en la Biblioteca de los Mancos, aquí en Puerto Vallarta, que este libro no solo es indicado para, para especialistas, ¿no? para, o para biólogos, o naturalistas, o agrónomos, sino que también puede ser utilizado por, por arquitectos, que sería, creo yo, desde mi punto de vista, el segundo eh, mejor usuario de este libro. Porque el libro te proporciona información importante para saber cómo colocar una, un organismo eh, con relación a una infraestructura, ¿no? te recomienda áreas áreas verdes sugeridas para que tú conectes ahí tú plantes perdón tu, tu tu árbol por ejemplo una glorieta un, un camellón etcétera entonces los arquitectos son un, un son unos buenos este, candidatos para usar este libro y por por ejemplo también suponiendo que que los políticos ahorita que están en campaña prometiendo muchísimas cosas Suponiendo que a ellos realmente les interesa la cuestión ambiental, este libro básicamente es como, una, como un manualito que les puede decir qué hacer y qué no hacer al momento de diseñar áreas urbanas. Y sí, de preferencia, colocar especies nativas y evitarlas introducidas. Y las que están ya, pues, conservarlas, evitar que, que se sigan utilizando y dar prioridad a, a organismos este, más idóneos para este tipo de vegetación y de clima, perdón. Excelente. Pues fíjate, nos acabas de dar un dato que a lo mejor muchos no sabíamos, yo no lo sabía, pero a ver, este, para que tomen nota si algún político o algún amigo de algún político, también de los arquitectos, de los ingenieros civiles está viendo esta entrevista, pues aquí está el libro, ¿no? Como una excelente herramienta para que se documenten y tomen mejores decisiones este, a la hora de, de diseñar nuevos espacios públicos o también espacios privados, ¿no? Así es. Muy bien. El... Adelante, Seba. Ah, sí. Iba a decir, eh, por ejemplo, este uso que se dio hace unos 20 años cuando se hicieron aquí en Puerto Vallarta, pues los, los camellones, el uso excesivo, por ejemplo, del cocos nucífera, ¿no? O sea, que, que, que generalmente pues no aporta no mucha sombra. Bueno, para o sea, los para... de cocos nucífera nos puedes decir qué es. Ah, el, el, la palmera de los cocos, la palmera del cocotero. Entonces, a veces se utiliza en exceso y realmente no genera estos servicios que sí proporciona, por ejemplo, una rosa morada, no que te puede generar sombra, es bonito, o sea, muchas cosas. Estoy metiéndome en un área que no me corresponde porque no es mi campo, pero, pero aquí, Joana, muy este, acertadamente nos podrá decir que, que esto es, este, es viable. Puedes utilizar especies, otras especies que generan más servicios que lo que, lo que hace la, la palmera, por ejemplo. A ver, Kevana, ya te pidieron tu, tu asesoría técnica. Ya me aventó la piedrita, ¿verdad? No, sí, es que es, es cierto lo que dice, es cierto lo que dice Sebastián, Este, de hecho uno de los parques que está por ahí, por Aramara, por Palmar de Aramara, y justamente se llama así, Palmar de Aramara, está en, en la parte, eh, de atrás del Lins de la clínica de Lins ahí hay muchísimas palmeras, muchísimas. O sea, la verdad no recuerdo el número de individuos que había, pero sí hay bastantes y creo que árboles así como grandes que realmente te proporcionan un servicio mayor como es sombra, alimento, eh, que de hecho son o medicinal también, es, creo que era un ficus y, y otros dos árboles, no recuerdo si eran tabachines, la verdad ahorita no, no tengo muy claro, pero sí te das cuenta que, o sea, cuando yo llegué yo dije, este parque, o sea, es como el parque olvidado porque nada más había unas canchas de básquetbol y lleno de palmas, ¿no? Lleno de palmeras. Entonces, sí, nada más ahí estaban, creo que más que aves había, este, los anates, creo que son muy de, de esos árboles. Y sí, sí, la verdad es que como dice Sebastián, sí te das cuenta de que realmente no planearon bien el lugar, ¿no? Y que pueden comenzar a incluir otras especies que realmente le van a aportar una mejor visualización al, al parque y va a llamar la atención de las personas para que asistan, a sentarse, a jugar, a, y va a haber hasta más fauna ¿no? dentro de ellos. Ok. Bueno, este, ahorita retomamos este tema que mencionas eh, muy importante de, de los usos que puede hacer la gente de un parque bien diseñado. Pero antes de eso, este, no quiero continuar sin este, leerles los saludos y las preguntas que nos están llegando al chat. Eh, Ángel González nos dice que muchas felicidades y gracias que el libro le ha ayudado demasiado en su trabajo, así que ya tienen este, un cliente satisfecho. Eh, también, Yasmín Peña nos dice que si existe algún trabajo similar al que ustedes realizaron, eh, por ejemplo, en la misma ciudad eh, de aquí de Puerto Vallarta o en México. No sé quién quiera contestar. Bueno, yo recuerdo eh, similares. Sí hay varios en diferentes partes, de hecho uno de los libros como más eh, que tienen también como mucha importancia o que se ha dado a conocer bastante o yo lo he visto eh, que lo dan a conocer bastante es un árbol de, de la ciudad de Querétaro, eh, en donde también viene bastante información sobre las especies de esta ciudad. Eh, también hay libros para la Ciudad de México, para Guadalajara, que tengan la misma información que nosotros no, pero sí tienen información sobre las especies que, que tienen las ciudades. no Entonces, sí hay, buscando información, claro que se encuentra. Eh, los libros, también hay ciertos libros que no son tal vez tan accesibles, eh, Económicamente y de disponibilidad como está el de nosotros, que también está de manera virtual, pero eh, sí, la verdad es que sí hay algo de información sobre árboles urbanos en, en diferentes partes de, de México. Eh, creo que también en España, España es, sí, no estoy así como 100% segura, pero España sé que es uno de los lugares en donde la ecología urbana sí ha tenido como mucha importancia eh, también creo que existen trabajos para Colombia y lo sé porque de hecho hay una doctora que colabora con la doctora Sandra eh, que es colombiana y también están haciendo trabajos sobre los parques urbanos de Colombia eh, pero sí Realmente sí, sí hay información, entonces creo que nada más eh, tendría como que buscar o tal vez dirigirse al laboratorio de ahí de, de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que ahí la verdad es que Sandra tiene un amplio eh, biblioteca sobre libros. Muy bien, pues entonces, Yasmin, ya nos escuchaste. Este, si estás interesada en conocer más este, sobre trabajos similares de árboles y eh, de arbolado urbano, puedes acercarte al laboratorio con la doctora Sandra Quijas. También nos escribe a Damarica Macho y además de saludarlos, les pregunta, eh, ¿qué enseñanzas les deja el libro? No sé si quieras contestar, Sebas. ¿Qué enseñanzas te dejó a ti? Sí, las enseñanzas eh, más grandes que me dejó el libro, quizá muchos pensarían que es algo muy romántico, pero la verdad es que no, la verdad es que la información como tal del libro es la que, la que más me dejó aprendizaje. Porque pues obviamente conocí la mayoría de los árboles urbanos que hay en Puerto Vallarta, de muchos no sabían ni cómo se llamaban ni cómo eran sus flores, nada sabía. Entonces, al lograr dibujarlos, pues los conoces, ¿no? Y tienes ya en tu cabeza, ah, ves el árbol y dices, eh, ah, es la especie de fulaneta de tal, ¿no? Es una tabebuya, Daniel Smith, o ya no se llama así, creo que ya cambió el nombre. Este, y ese es el gran aprendizaje realmente, y, y de manera sentimental, es el, totalmente la satisfacción de, de poder aportar un poco en colaboración con, con los, el resto de las autoras para que la gente interesada y la no interesada, que de casualidad se llegase a topar el libro por ahí alguna vez, este, pueda engancharse. Yo creo que un libro es, es muy poderoso porque si un niño lo, lo ojea y lo ve, puede que, que le nazca el, el gusto ¿no? por saber más. Y puede que generemos más este, investigadores o, o este, ingenieros agrónomos, qué sé yo, ¿no? Más gente interesada en, en esta área de las ciencias, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas, Joana? Este, ¿A ti qué enseñanzas te dejó? ¿Opinas igual que Sebastián? ¿Quieres agregar este, más? Pues. Más... Sí. Pues opino igual que Sebastián que esperemos que este libro sirva para, para que mucha gente se informe y ahora sí que los espacios futuros que, que se hagan dentro de las ciudades pues se hagan con mayor eh, información y la verdad es que para mí este libro la verdad todavía no, no siento que sea este ¿Cómo puedo decirlo? Como que sea eh, ya algo que ya hicimos, que ya está, o sea, tenerlo, creo que es eh, ahora sí que un sueño, porque sí es un trabajo, como te digo, de casi seis años. Entonces sí, fue un trabajo muy duro en el que creo que todas trabajamos y realmente nos queda ese sabor de boca bueno que dices, ay, o sea, hacer este libro tan, tan importante y que es una carta de presentación para nosotros también, ¿no? Además, en el proceso, la verdad, yo aprendí a eh, poder hablar con la gente que no sabe nada sobre estos temas porque yo me ponía a platicar con mis papás y mis papás nada más me ponían su cara de, ¿de qué me estás hablando? Eh? pero tratar de explicarles para que ellos también entendieran lo que estaba haciendo. Y, y con este libro, de hecho, mi papá hace, ¿qué? Como dos días, no sabía que yo tenía aquí una copia en la casa, y lo vio y se puso a ojearlo y sí me dijo, oye, y ¿por qué ese libro no me habías dicho que lo tenías aquí? Y, y se metió y se metió y se puso a estar ojeando, ojeando, ojeando, y... Sí, sí te das cuenta que es un libro que sí llama la atención y dices, ah, ok, sí, sí hice buen trabajo con esto. Excelente. Entonces es una herramienta tanto para chicos como para grandes, ¿no? Sí. Y al respecto nos llegan más preguntas. A ver, un segundo. Eh, Becky Granja nos pregunta que dónde podemos conseguir su libro. Eh, y a esto yo agregaría, ¿dónde podemos conseguir eh, la versión virtual? Pero también, ¿dónde podemos conseguirlo en físico? ¿Cómo podemos hacer este para conseguirlo en físico? Aparte de ganando el concurso del logo de la Remec. ¿Quién gusta contestarnos? El, perdón, el, el libro de, el electrónico se encuentra en el portal de la página del Centro Universitario de la Costa. Ahí, si googleas Centro y Estado de la Costa, publicaciones, seguro aparece el libro a la primera, en uno de los primeros enlaces. Que podemos poner el, buscar el enlace y, y se lo pasamos a Carmen para que lo postee en la, en la página, por ejemplo. Pero realmente es muy fácil encontrarlo ahí. Sí, lo este, vamos a poner en los comentarios para quien lo quiera descargar. Y para tener el libro en físico... Eh, ¿Dónde lo podemos conseguir, Joana? Bueno, para tener el libro en físico, la verdad es que fueron muy poquitas copias. Eh, si mal no recuerdo, son 200, 250 copias y eh, pues lo pueden conseguir con los autores. Y creo que ahí también dentro del CUC en la rectoría están vendiéndolo. Eh, Después, no sé si en la FIL también va a haber, pero realmente creo que más que nada o con nosotros o en rectoría está la mayor parte de, de estas copias que, que se encuentran o que se imprimieron en físico. Pues Entonces sería una buena este, recomendación invitar al público a que soliciten que haya un segundo tiraje, ¿no? una segunda edición para que lo podamos conseguir. Pues esperemos que, que se alineen los planetas. <ríe> no es cierto, ¿no? Este, realmente, bueno, yo desconozco que, que se necesite para que haya una segunda, una reimpresión de esto, pero ojalá que sí para que aquellas personas que les interesa o son eh, del gusto de tener los libros impresos, porque no a todas las personas les gusta estar frente a una pantalla eh, leyendo o es muy cansado, entonces ojalá que, que nos dieran esa oportunidad de reimprimir el libro y, y para que toda la gente que quiera lo pueda tener a, a su alcance. ¿no? Excelente. Pues ojalá que así sea, ¿no? Hay que, hay que solicitarlo para, para que así sea. Y nos llega otra pregunta bastante interesante y que yo creo que también puede ayudarnos a dimensionar eh, el valor del de, arduo trabajo que hicieron ustedes con la creación de este libro, pero también a dimensionar la diversidad eh, con la que contamos aquí en Puerto Vallarta, ¿no? la diversidad eh, de flora urbana. Y es aproximadamente cuántas especies hay este, eh, registradas en el libro y cuántas especies hay de árboles aquí en Puerto Vallarta. Creo que me va a tocar a mí. Sí. Este, <risa> sí, creo que se vas así como. Este, bueno, eh, en el libro son eh, 70 especies las que están eh, dentro del libro. Sin embargo, en, creo que en los últimos tres años se han seguido censando eh, avenidas de Puerto Vallarta y se recensaron. En, los parques, eh, como les dije en un inicio, y para los que no estaban, eh, cuando yo comencé este proyecto, o cuando se inició este proyecto, se tomaron nada más árboles con cierto grosor o cierto diámetro, ¿no? Pero ahora que se hizo el recenso, eh, se incluyeron ya más especies arbustivas y, y todos los árboles que estaban presentes en ella. En ellos que no importaba el grosor de su tronco, eh, también se han agregado algunas eh, avenidas que han sido las principales, si mal no recuerdo, y creo que la cantidad de especies que se tiene hasta el momento es de 135, 36 especies, si no estoy tan mal. Si están viéndome Sandra, Tamara o Angelita, corríjanme ahí en un comentario, si si me equivoco, pero eh, creo que ese es el número de, de especies que se tienen hasta el momento. Eh, seguramente el proyecto va a seguir alargándose y se van a incluir más especies en el camino. Uy, pues es este, impresionante, ¿no? O sea, porque de, de que se terminó el libro, estar en 70 especies, ahora tener 135, estamos hablando de que casi se duplicó, ¿no? La riqueza de, de especies que, que se conocen para Puerto Vallarta. Yo creo que eh, más allá del libro, también el trabajo del, del laboratorio es bastante importante, ¿no? Y ha, sí. ha sido mucho continuo y por lo que veo bastante colaborativo, ¿no? De todos. Y también se han sumado a 190 especies y contando. <risa> Dice Sandra por ahí en un comentario que vi que puso. Entonces, esto es porque se siguen sumando ahora sí que estudiantes al laboratorio y se sigue trabajando. Y hablando de esto, este, pues estamos en el mes del niño, eh, también acaba de pasar este, el jueves pasado, eh, el día de, de las niñas en las TICS. Y pues en la REME también tenemos la filosofía de, de estar siempre alentando las vocaciones científicas, ¿no? Entonces, eh, también ya estamos llegando al final de, de nuestra hora. Quisiera que como comentario final, ustedes eh, pues nos dijeran, este o hicieran una invitación a las nuevas generaciones? ¿Qué les recomiendan a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la botánica? ¿O, qué, eh, ¿O por qué sería bueno que los niños se dedicaran a la botánica, a la ilustración científica? ¿Qué nos pueden recomendar ustedes? Bueno, ya que tengo el micrófono abierto, creo que... Eh, nosotros estamos poniendo como ese granito de arena para que tal vez las generaciones más pequeñas eh, se interesen por todas estas eh, cosas que al parecer, eh, pues mucha gente pensaría que no son importantes, pero realmente sí, yo eh, la verdad tengo un sobrino. Y sí he tratado, o sea, sobrino que ya entiende lo que le digo, ya tiene seis años. Entonces sí, trato de, de ah, mira, vamos a esto, por esto, este árbol así, así, Y, y sí, se, despertarles como ese asombro es, eh, o esa curiosidad es muy bonito. Eh, yo realmente creo que en estos últimos años también los papás han tomado conciencia y he visto que realizan muchos talleres para niños y los llevan y tratan de involucrarlos. Eh, siento que esto es muy bueno y realmente creo que si ves a un niño o tienes a alguien en tu familia que, que le gusta esto, eh, que lo apoyen, que, en, que le den las armas necesarias para, para que en un futuro, si él quiere ser botánico, eh, ilustrador científico o quiere ser herpetólogo, quiere ser eh, biólogo marino, así como tú, o sea, que, que de verdad los apoyen y, y van a ver que no se van a arrepentir, ¿no? Porque eh, si es su sueño, van a ser los mejores, los mejores en lo que ellos decidan hacer. Creo que esto sería como lo que yo les diría a esas personas que tienen como niños y que ven este interés en ellos. ¿no? Que, que no tengan miedo ¿no? A, a optar por una profesión científica. Sí, porque la verdad es que también eh, estas profesiones tienen mucho estigma a veces, ¿no? De que, de qué vas a vivir, y bueno, en fin, creo que todos los que trabajan o, o están dentro de este ámbito, eh, se les ha tocado que te dicen, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Mejor estudia para médico, abogado, contador. Entonces, sí, creo que, que el, lo mejor es, si ves que realmente a un niño o ya a un adolescente también le interesan estos temas apoyarlos Sí, sí claro y Sebastián ¿Quieres completar este, la idea? Sí concuerdo totalmente y, y aportaría que que lamentablemente no toda la información que se genera oh a veces es rebajada adecuadamente para, para que lo entiendan los niños, porque es el tema central, ¿no? Del día del niño y todo esto. Y, y no hay posibilidades de que se enteren de que pueden hacer ciertas cosas. Muchos realmente se, se enteran por, por la televisión, porque ven algún personaje de alguna caricatura o película que, que es científico, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante la, la, la parte humana, en este caso de nosotros como ya investigadores en formación o formados, de, de poder platicar con, con los niños y notar en aquellos que tengan las, las, las ganas y las aptitudes para, para encaminarse en esto. Apoyarlos, ¿no? orientarlos, decirles qué me funcionó, qué no me funcionó, eh, qué cosas están en tendencia, o, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante la parte humana, porque a veces las acciones hablan más que, que que las palabras y que los libros, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. Entonces, si un niño, si un niño ve que, que te gusta lo que haces o que estás agarrando algún bicho o estás midiendo un árbol, etcétera, pues el niño lógicamente si lo ve te va a ver a preguntar, porque son muy curiosos. Entonces, en ese, ese momento es el crucial para, para, para que un niño pueda haberse motivado, porque si lo primero que recibe un menor es una negativa o un... ¡Ah, niño, basta para allá! Ese niño va a perder esa posibilidad, ¿no? Quizá potencialmente iba a ser el mejor investigador de la historia, pero por una pequeña acción de tonta, pudo evitarse, ¿no? Se evitó, perdón. Entonces yo creo que esa parte del, del, del, del, lado humano es, es importante para, para ayudar a los niños a que, a que sean lo que ellos quieran, lo que quieran elegir. Concuerdo contigo Sebastián y también con Joana. Entonces ya saben amigos, este. Pues estamos todos eh, los que somos investigadores eh, invitados a continuar haciendo divulgación, a continuar mostrándonos como referentes este, para las nuevas generaciones, eh, a ser humildes y a ser accesibles para que las personas que no tienen formación eh, científica pero están interesadas en, ser, eh, en hacer ciencia ciudadana, en conocer más sobre la diversidad este, de, de su ciudad como en este caso Puerto Vallarta eh, pues se puedan acercar a nosotros no y que esa curiosidad nunca se pierda o nunca se vea dejada de lado. Pues eh, ah, antes de despedirnos nada más este, les quiero pasar un comentario final que nos manda Tamara Esquivel que es este, por cierto también coautora junto con Sandra Quijas y junto con Angelita de este libro. Eh, Tamara nos dice que el libro, en el libro solo están las especies más comunes, eh, digamos por cuestiones eh, prácticas, como ya nos habló Joana y nos habló Sebastián, pues es difícil eh, trabajar con todas, entonces este, se tomaron las más abundantes, las más comunes para el libro, pero sí han aumentado este, a más del doble ¿no? con los nuevos registros que se tienen a la fecha. Entonces pues ahí está también la invitación para los biólogos que están buscando tema de tesis, acercarse al laboratorio y, este, y continuar a lo mejor por, con una segunda edición o con otros trabajos ¿no? para incrementar este, esto. No sé si Joana y Sebastián digan, yo ya tiro la toalla, yo ya no vuelvo a hacer un libro, o a lo mejor les dicen, sí, vamos este, por un tomo dos. ¿Qué opinan? <risa> Fíjate que, que es una pregunta, porque es, es una, vulgarmente es una friega eh, para todos, ¿no? Para to, todos, se cansan de diferentes maneras. Es, es, es el parte de, de la formación de un libro. Yo sí lo volveré a hacer, suponiendo que no estoy estudiando, porque esa es la, es como dividirte y, y es muy pesado. Suponiendo que fuera mi única, mi única dedicación, o sea, mi único trabajo ah, sin pensarlo o sea, tendría todo el día sin ningún estrés para dibujar o sea, es como algo muy, muy este, tranquilizador, porque no tendría presiones de nada entonces pues en, en esa condición, en ese supuesto, yo sin duda volvería a participar Pues, eh, creo que estoy como Sebastián la verdad yo sí volvería a participar, si dicen, si a mí me invitan a hacer un segundo tomo, yo diría que sí, porque la verdad es que ya este año de estar en pandemia, eh, sí ha sido como un poquito difícil eso de estar encerrado y realmente es que yo terminé mi maestría, me titulé y se vino la pandemia y no he hecho nada. O sí he hecho, pero no, pero la verdad es que a mí sí me gusta mucho estar en campo. Entonces sí extraño eso y si me invitaran a seguir censando y hacer un segundo tomo, sí, la verdad que sí, diría que sí, pero ahora sí que eh, creo que esa decisión está del lado de las dos primeras autoras del libro, que son Sandra y Tamara, que siguen trabajando en, en esto de hecho. y eh, Sí, realmente, sí, sí lo haría. Creo que la parte más difícil del libro eh, fue más que el diseño y ver la información que iba a llevar, creo que fue la parte final ya, ¿no? En la que ya la envías a la editorial, que te tienen que editar el libro, que... Tiene que llevar cierto tamaño o X, eh, creo que esa fue la parte más complicada y digo complicada porque a mí me tocó muy poquito de esa parte. Creo que le tocó más a, a mis otros compañeros porque yo estoy eh, ahora sí que alejada de Puerto Vallarta en este momento, pero eh, la verdad, si me invitan, sí, sí les digo que, que sí. Pues entonces ahí está, ¿no? Ahí está la, la disposición, pues esperemos este, que más adelante se den las condiciones para continuar con este y con otros trabajos este, sobre flora urbana, flora de Puerto Vallarta y de otras regiones. Y pues me gustaría que siguiera la charla interminable, pero pues desafortunadamente ya, este, ya se nos pasó volando una hora. Entonces, pues solamente me queda agradecerles por haber aceptado este, esta invitación, por habernos este, apoyado con el ejemplar eh, que donaron del libro. Espero que para ustedes haya sido igual de ameno que para nosotros. Eh, también quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y que estuvieron este, siguiendo la transmisión aquí por Facebook. Eh, y bueno, pues solamente este, me queda... Eh, despedirme eh, recordándoles algunas cosas digamos los anuncios parroquiales eh, bueno recordamos este a todos nuestros seguidores que ya estamos este tanto en facebook como en instagram y que también tenemos un grupo privado para que nos visiten por ahí a joana sebastián y a todo el grupo de árboles aunque no se dediquen este a equinodermos eh, pueden ser miembros honorarios ahí sí nos quieren mandar su Solicitud son bienvenidos y podemos seguir colaborando haciendo cuestiones así de divulgación y de difusión de la ciencia. Eh, a todos los que nos quieran contactar, que tengan proyectos eh, o cuestiones este, que quieran tratar o potenciar por medio de la REMEC, ya saben que la REMEC es una herramienta para ustedes, entonces aquí estamos en la mejor eh, disposición de cualquier cosa en la que los podamos apoyar: eh, difusión, divulgación. Eh, proyectos, colaboraciones, aquí estamos eh, y les recordamos que el próximo viernes, o sea, pasado mañana, vamos a tener también en punto de las 6 los cuentos del agua, para que no se los pierdan, con nuestro cuentacuentos estrella, el doctor Julio Arriaga, así que este es un evento dirigido para niños, pero también para no tan niños, y pues esperamos que, que nos acompañen. Eh, y pues solamente me queda agradecerle de nuevo a Joana y a Sebastián y les deseo una excelente noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que, que haya muchas preguntas después de esto o que también lleguen muchas personas que quieran seguir trabajando con, con temas de ecología urbana, no solamente con plantas sino también con otros individuos. Pues estaría muy interesante. Igualmente, muchas gracias este, por, por el espacio, que, que es chistoso, ¿no? Que a mí me, me da mucha risa el, el imaginarlo. Una página de quirodermos con una temática de libros. Y eso se me hace como que, haces que personas que igual y no les, no les es este, muy familiar el tema, de la nada se enfrenten con él y, ah, mira, ya sé algo más, ¿no? Entonces, es creo una que esa estrategia parte es para, para atraer al público. Sí, sí. O sea, se me hizo muy padre. Entonces, me la pasé muy bien. Sí, igual. Nosotros también, y pues los seguimos invitando cuando quieran con esto o cualquier otro tema, pues vamos a seguir colaborando, ¿no? Es lo que nos queda. Muchas gracias. Gracias. A todo el equipo.